Atencapital Capital, les canta las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeras, estamos con Priscila Otón, Secretaria de Nivel Primario Inicial y Modalidad Especial en el micro de Atencapital. Capital. Hola, muy buenos días compañeras, muy buenos días Angélica. Eh, sí, en este micro haciendo el balance o un primer balance ...de la tremenda marcha de más de 3.000 compañeras y compañeros... ...que realizamos el día jueves 4 de agosto. Eh, desde la directiva de Atencapital ...estamos convencidas que se ha mostrado la disposición a la lucha... ...con una importante convicción de las compañeras... ...en defensa de las compañeras del Jardín 31... Eh, ...y en contra del de sumario institucional que se ha impuesto como un castigo ejemplar por parte del gobierno del MPN y las autoridades del Consejo Provincial de Educación. Por supuesto también creemos que las compañeras han mostrado así el hartazgo de las condiciones laborales en las que están trabajando, de la falta de salario, porque uh -huh. si bien hemos recibido eh, con el sueldo que hemos cobrado en estos días un aumento, está claro que con la inflación que hay en nuestro país, ese salario ha quedado devaluado. Y entonces, digamos, de la marcha que tuvimos enorme, pedimos justicia en primer lugar, nos solidarizamos con las familias, pero planteamos que es un error el sumario colectivo, ¿no? Es un punto importante. Sí, es un punto muy importante y de hecho creo que este espacio también tiene que servirnos para eh, aclarar que no hubo ningún tipo de enfrentamiento con las familias en ningún momento, ni desde el inicio de la marcha, ni en el momento que estuvimos en el Consejo Provincial de Educación y que es más, nos pusimos a disposición de ellas partiendo de esta idea este, que es la más importante, que es exigir justicia por las infancias y ofreciéndoles incluso la posibilidad de que ellos leyeran la carta que tenían, que así lo hicieron. Exactamente. ¿Y cómo continúa esta lucha, Priscila? Mira, nosotros desde la directiva creemos que eh, esta lucha tiene que continuar con un paro contundente el día 10 eh, de agosto. Hoy hay plenario de secretarios generales. Ese plenario debe convocar a asambleas en toda la provincia. Y desde la directiva de Capital... Te convocamos a parar masivamente el próximo miércoles 10 en el marco del Paro Nacional ...convocado por Cetera... ...y que nuevamente tengamos una marcha de miles en las calles... ...además porque hay un montón de provincias que están en lucha en este momento... ...así es, más de ocho provincias están en lucha... ...docentes y algunas en unidad con sectores estatales y de salud... ...que están siendo también punta de lanza... ...en relación a los reclamos que se tienen... ...bien, entonces continuamos eh, en el micro del miércoles... ...y bueno, la saludamos a Priscila... ...que es una de las compañeras que seguimos reclamando su licencia... ...porque Priscila está militando y está grabando el micro... ...y haciendo un montón de cosas y sin embargo nos han quitado esas tres licencias, así que también aprovechamos este espacio para, para reclamar tu derecho, compañero. Así es, esperemos que en algún momento nos den las licencias que nos corresponden para poder llevar adelante las tareas que necesitamos desde la directiva de Aten Capital. Bueno, nos vemos en el próximo micro. Gracias. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.